Así que quieres adelgazar la nariz, quieres hacer la nariz más delgada. Pues te cuento que hay un video que está circulando que tiene 13 millones de reproducciones. Y aparte vi los comentarios y dicen que hay personas que funciona, otras que dicen que lo van a probar, pero bueno, lo que te promete es que en 30 días vas a adelgazar la nariz y de acuerdo al thumbnail son 2 centímetros completos que puedes perder en 30 días. Lo quiero revisar contigo, pero como siempre, lo que hacemos en esta serie de videos es ponerlo a prueba. Lo que hemos hecho es tomar a dos personas, dos participantes, para que hicieran los ejercicios que ves aquí o que vas a ver aquí por 30 días y mostrarte los resultados para ver si es que efectivamente es algo que tienes que hacer o verdaderamente es clickbait y no tienes que perder tu tiempo hoy es el último día de promociones en el Black Week, no te puedes perder de los frascos gratuitos si estás en Estados Unidos o en Ecuador y además solamente por hoy vamos a mandarte también bandas elásticas para que comiences el 2023 llena de energía haciendo ejercicio y algo sumamente fácil que puedes hacer en la casa, incluso te mandamos la rutina. No pierdas esta oportunidad, te dejo el link en la descripción. Ok, ese fue el, ese fue el primer el Y te cuento algo. Si es que el objetivo es perder grasa, perder si grasa, dice el título no, no, no, no, se puede realmente grasa realmente siendo ese movimiento. Para perder para tienes que Tienes un lograr un mantener la mantener la insulina baja. Ahora, que funciona que otra es otra cosa, o si no, no, no, no, otra es porque el grosor de la nariz no, no, la no, no, no, no, no, a grasa realmente, sino que puede verse una acumulación de líquido. Y ese movimiento podría ayudarte a drenar ese exceso de líquido. sobre todo ese tercer ejercicio podría ayudarte a drenar ese exceso de líquido y es más hay personas que tienen sinusitis que es una inflamación de la sinus verdad y lo que haces en este movimiento de hecho es drenar y se recomienda hacer eso para personas que tienen esta condición porque los ayuda a respirar mejor y, y no es solamente aquí sino también se extiende hasta hasta aquí ese movimiento hacia arriba más bien no lo recomendaría para nada porque ahí estás teniendo el efecto contrario, estás creando una acumulación y de pronto incluso puedes crear una inflamación empeorando el grosor de la nariz, uh, así es que ese ejercicio no lo hagas si es que vas a practicar la rutina que estás, que estás viendo. Supongo que ese ejercicio lo que está tratando es para las personas que tienen la parte de aquí ancha que sea un poco más estrecha. Y te voy a confesar algo, a veces yo he hecho eso porque siento que tengo mi nariz un poco ancha um, y es instintivo, ¿no? Porque realmente pensaba que eso iba a funcionar o no iba a funcionar, pero bueno, ya vas a ver al final del video si es que funciona o no funciona. Lo que sí te puedo decir es que hay ejercicios que de hecho sirven para hacer todo lo contrario, para alargar. Hay algunas culturas eh, que utilizan ciertos no son aparatos, pero son como extensores, tanto en los oídos, como en la nariz, como en los labios, incluso en los genitales, que hacen que se, haga, que se haga más largo. Entonces, cierta ciencia podría haber detrás de esto. Veamos qué dicen los comentarios. Bueno, aquí unas recomendaciones que dicen que tienes que utilizar una presión bastante ligera durante el, durante el ejercicio. Que no utilices fuerza bruta, totalmente de acuerdo, porque si no puedes crear inflamación. Que puedes aplicar algo de aceite, polución facial durante el ejercicio. Que evites estos ejercicios si tienes problemas de respiración. No diría por qué, porque más bien te decía que esto te puede ayudar, ayudar a drenar aquí y a respirar un poco mejor. Ok, bueno, esos son los comentarios del creador. que okay, hay uno que dice que en zombie hace 10 meses. Estaba preocupado de que podía verse mi nariz peor pero han pasado tres días y esto realmente funciona. Realmente estoy sorprendida y agradecida por este video. Uh, si tienes algunas preguntas, escríbeme. y hay alguien que pregunta cuánto tiempo tienes que continuar estos ejercicios, pero no hay una respuesta específica. Eh, dice que de manera indefinida, uh, no el creador, sino otras personas. Y alguien dice que la mamá le obligaba a hacer a él y a su hermana cuando eran pequeños, hacer este ejercicio y les queda la nariz chata. Ok, ¿qué es lo primero que te puedo decir antes de enseñarte los resultados? Que la nariz no tiene adipositos, no tiene células de grasa. No puedes almacenar grasa ahí, por tanto no puedes perder grasa de la nariz. Ahora, si puedes hacerla más delgada, por lo que te digo, sé que hay culturas que utilizan estos ejercicios para hacer más largo <risa> algún, algún miembro, la piel... Así es que esto podría funcionar. Pero bueno, vamos a ver si 30 días son suficientes y aquí están los resultados. La primera participante, como puedes ver en la fotografía, efectivamente tuvo una pequeña reducción, pero sobre todo se ve como que mucho más desinflamado, ¿verdad? Y ahora, tomen en cuenta que no hubo ningún cambio de dieta, ningún cambio de alimentación, fue prácticamente todo igual, pero no es tan intenso el cambio como decía en, el, en la miniatura. Ahora... Esto no quiere decir que el ejercicio no funciona, más bien parece que funciona, pero un caso de uno es muy poco, así que vamos a ver el caso número dos y cuéntame en los comentarios qué te parece y si es que viendo esto lo vas a practicar o no. Y en este segundo caso, como puedes ver, realmente no hay cambio, no puedo decir que hay un cambio, pero también me dijo que no había hecho los 30 días... Las mujeres tienden a ser un poco más disciplinadas y organizadas, por lo que él me dijo que, había, que lo había podido hacer solamente alrededor de 9 a 10 días en estos 30 días, entonces no iba a haber gran beneficio. Pero bueno, ahora que sabes que esto sí podría funcionar, no para perder grasa, pero sí para desinflamar, sí para ayudarte a que la nariz se vea un poco más angosta, cuéntame si es que efectivamente lo vas a hacer, no te olvides de dejar un like y ahora mira este video en que te va a ayudar a desinflamar no solo la nariz, sino todo el cuerpo en general.